Café. yo le pregunté qué estás haciendo y dijo aquí mamá que estoy aquí ayud estoy ayudando me dice o sea, entonces yo le dije hijo salí de allí vení que no puedo mamá porque me tienen rodeado me tienen rodeado aquí me dice la policía aquí en la catedral entonces le digo entonces cuidate le digo cuidate buscar cómo... cuidate le buscar como cuidarte allí porque no sé pero pero no terminé de no terminé de, de hablar con él porque un, una detonación, no sé si fue disparo o qué, cortó. En su teléfono y ya, ya no me pude comunicar más. Como a, la, como a la media hora me dijeron, me llamaron la primera vez dijeron, ¿por dónde está ahí? Entonces, yo yo no yo le pregunté, seguro que es he herido, sí, sí, es herido. Entonces, al ratito se recibió la otra llamada, como cinco o diez minutos lo más, porque él murió a las tres.